y una de ellas soy yo Tengo dos cifras, yo soy el uno y ella no Ella es un cero y la quiero porque me completa a mí Hacemos algo tan simple, al verla me apagué y me encendí ¿Quién eres? Soy yo ¿Qué número eres tú? El cero Binario que conmigo puedo al fin comunicar De forma simple, con ceros y unos Hacemos mil cosas, nos necesitamos Jamás no te pude comprender Simple, bien. como si tuviera dos dedos, dos gestos Mesías Cristiano Siempre el fútbol que he pesado Cero, yo te necesito Yo solo soy un uno, un palo apagado Pues, pues vamos, vamos juntitos, que, que te necesito Sistema binario, binario.